Arreglando los salones, Fa-la-la-la-la-la-la-la Es el tiempo de canciones, fa la la la la la la la Entonamos villancicos, fa la la la la la la Todos juntos disfrutamos, fa la la la la la la Arreglando los salones, fa la la la la la la la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 Por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda, beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! <risa> <risa> ¡A revisarlos! Bú, ¡Bú, bú! ¡Ahora no lloran! ¿Cómo están?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 Camina, no corras Estrella, brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener esta noche Brilla sobre nosotros, por favor, que esta sea nuestra Por favor, brilla y trae la luna hacia el otro lado.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 ave Podemos tratar de ser como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 Yo también lo escucho, hace ¡uh, uh, uh! hay que cantar La sirena del camión hace wuuu, ¡uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, La sirena del camión hace wuuu ¡uh, uh, uh! Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como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 ¡Gracias!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 Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra,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 ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. Qué quiere y qué, ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre, sin un zapato bailará.